Señores, y por otra parte, el Ministerio de Salud Pública en el día de hoy emitió un boletín que para mí tiene mucha importancia. ¿Por qué? Estamos hablando cómo sigue el avance y el desarrollo de la pandemia. Precisamente para las últimas 24 horas en el país tienen un total de 509 casos activos de COVID-19, con 91 nuevos casos reportados tras procesar unas 3.899 pruebas de lo que es el SARS-CoV-2. Con, mire, con una defunción para un total de 4.372 fallecimientos a causa de la enfermedad desde el inicio de lo que es esta pandemia. Comparto esto porque para ver cómo seguimos nosotros mejorando en lo que es este sentido de esta pandemia y el manejo que le han venido dando las autoridades, el Gabinete de Salud y el Ministerio de Salud Pública que encabeza el doctor Daniel Rivera y todo el equipo que está allí con él llevando a cabo esta tarea. Vamos a ver parte de esa presentación de este boletín, por favor. Aquí tenemos nuevamente la evolución de la positividad de cuatro semanas. Hay que resaltar que aquí el valor que estamos presentando en el día de hoy es el valor más bajo que hemos tenido durante toda la pandemia. O sea que seguimos batiendo récords todos los días en cuanto a la positividad de las últimas cuatro semanas. Al igual que los casos que aquí no se alcanzan a percibir pero, en la próxima, esto es la, la cola de la, del gráfico anterior, y aquí ustedes pueden ver los casos por día, ¿ya? Y realmente, mire, en las últimas tres semanas, el promedio de casos diarios ha sido de 33 casos, o sea que es muy poco. Es bueno que sepan que desde el inicio de la pandemia en República Dominicana se han tomado un total de 3.154.505 muestras, equivalente a 301.910 por millón de personas, señores. El gran trabajo y la tarea que se ha desarrollado en este sentido para poder combatir y tratar de detener lo que es la propagación de este COVID-19, reitero, debe ser reconocido al Gabinete de Salud Pública que encabeza la vicepresidenta, al Ministro de Salud Pública, el doctor Daniel Rivera y todo el equipo que compone este importante gabinete. Yo creo que si tuviéramos que hacer una evaluación ahora en cuanto a lo que ha sido el trabajo y el manejo de esta pandemia, la República Dominicana pasa con notas excelentes, señores. Hay que reconocer este trabajo, el Gabinete de Salud y todo desde el Presidente de la República que ha estado siempre al tanto de todo esto, la Vicepresidenta que encabeza este gabinete, el Ministro de Salud Pública y todo el personal que compone este importante gabinete. Creo que este boletín da muestra de lo que ha sido una nota excelente de la República Dominicana en luchar para detener la propagación de esta pandemia, de este COVID-19, que no ha desaparecido, no ha desaparecido, pero sí seguimos teniendo un buen manejo de esta, que es muy importante. Claro que sí.